El príncipe de Balaquia entre 1456 y 1462 Nace la leyenda del conde Drácula Batallas especiales de Halloween ¿Pero quién osa interrumpir mi sueño? ¿Quieres enfrentarte a mí, ser patético y pequeño, Isaac? ¿Es una de tus mascotas? ¿Es quién? ¿Es el monstruo de Honda? el Frankenstein? Parece que se te ha sacado un tornillo Pues no puedes hacerle frente a mis colmillos Eres mayordomo en un monstruo de castillo Al parecer no le sacas el brillo a tus cuchillos Yo soy el emperador de la oscuridad Contra mí tú no tienes ninguna oportunidad Así que por una vez tendré un acto de piedad Una sola mordida acabará con tu miserable vida Desde los orígenes soy el ser más conocido y temido. Tengo más películas y adaptaciones de las que has tenido Hasta cosplayers en los productos que has consumido Y es por eso que fácilmente el combate lo has perdido Porque hacen alarde de un experimento de laboratorio Puedo crear mejores cosas en el purgatorio Tengo más de mil ejércitos a mi disposición Ha llegado la hora que acabe con tu maldición El monstruo de Frankenstein Pareció por primera vez como el moderno Prometeo Se trata de un cercado a partir de partes diferentes de cadáveres al cual se le otorga la vida por Victor Frankenstein. Durante. Un experimento Hombre murciélago Contra el moderno prometeo Mi fuerza sobrehumana Te partirá todos los huesos. huesos Soy un humano artificial Al igual que tu victoria Te ah. que pierdo ante El mejor monstruo de toda la historia ah. No hace falta una estaca Para acabar con tu vida ah. con un poco de luz Te pulverizas enseguida ah. Mejor busco un atajo Fuera de mi camino Ya que quedarás peor Que en tu pelea con el lobito ah. ¿No entiendes que ante mí Eres un rival minúsculo? ¿Y si hablan de vampiros Todos dicen de crepúsculo? Yo no paso de moda Aunque estoy ya años luz Mientras que en tu caso Todos prefieren a los fratus. Ya te quedó claro que más debo de hacer, hacer Para demostrarte que no tienes nada que ofrecer. ofrecer Incluso en las pelis el horror quedó en nada La última buena que tuviste fue Hotel en El enfrentamiento de dos grandes leyendas Solo está en tus manos decidir ¿Quién es el ganador? Escríbelo en los comentarios Y prepárate para el próximo combate Batallas especiales de Halloween